Chau amichis de FisiMas, bienvenuti a este canal. El giorno de hoy, fachamos un entrenamiento para esmaltar el abdomen. Cinco ejercicios eficaces. Les recuerdo, con estos ejercicios, si le ayudamos un ejercicio aeróbico, caminar, montar bicicleta, mangamos bien, avanzamos un poco el carbohidrato, vamos a tener grandes resultados. Y vamos a alimentar ese abdomen como una tartaruga. Como una cuadrícula de chocolate. miles, miles, miles, miles Gracias a todas las personas. Para el giorno de hoy, voy a impostar 35 segundos de, de labor con 15 segundos de recupero. Tú que estás iniciando, puedes jugar 30, 10, todo depende de las condiciones físicas. Puede modificar el, el tiempo. Espero que estos ejercicios sean eficaces. Ok, vamos a iniciar y vamos a iniciar con. Nuestros... Alenamientos para diventar ese abdomen... Ah, como una tartaruga. Ok, aproximadamente... Esto dura eh, 5 minutos. Mira, comando. Los concilios que tú lo repitas al menos... Al menos 3 voltes... volta que lo fai. Y a la semana me lo fai de 3 a 4 volte Ok, andiamo. Andiamo con nuestro timer. Nuestro primo, nuestro primo, vamos a hacer esto Pueden ver que la tomen, se tonifica, vamos a guardar un punto fiso Un punto fiso, punto fiso, lentamente Gamba siempre dirita, los pies siempre derechos. Italiano, español. Respira profundo Andamos con nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio, ¿qué vamos a fare Con la mano, vecino a la gamba. Lentamente, vamos a salir. Vamos a guardar un punto fiso. Un punto fiso, un punto fiso. Salgo, lentamente. Lentamente, lentamente. La mano no se alza de, de la gamba. Ah, lentamente, respira profundo. Concéntrate en el abdomen, al abdomen, usted debe sentir el aboro, respira, respira, lentamente. Ok, ok, nuestro segundo, nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo ejercicio, haz eso vamos a hacer un ejercicio piu, echamos piu fácil mano va a tocar la, la punta del talón vamos a hacer un joguino, un joguino, un joguino, un joguino me alzo, me alzo 5 grados, vamos a hacer esto, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca siempre guardo un punto fiso cosierito, farme male. al colo En este ejercicio estamos elaborando los oblicuos o el girovita, la cintura. Próximo ejercicio, vamos a hacer la bicicleta, la bicicleta, bicicleta. Mano, gómito, toca ginocchio. Guardo un punto fijo. Vamos a cambiar el uno, lentamente. Lentamente, toca, toca, toca. Ah, ah, toca, toca. Gómito, toca, ginocchio, contrario, lentamente. Lentamente. Sí. Se va. Sí. Se va. Cambié, cambié la bicicleta a última hora. A último momento. Ta. Cambia, cambia, cambia. Respira profundo. va, Ta. Con este ejercicio, evitamos farnos males al colo. Ok, perfecto. Y por último ejercicio, vamos a hacer siempre el plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan plan plan plan un poquito de, de resistencia resistencia resiste resiste resiste resiste así ah, pues, a solemani a solemani voy a contar y 1 2 3 yendo 1 2 3 si no quieres para rimane fermo fermo fermo fermo 1 2 y 3 fermo fermo fermo 1 2 y 3 se va 1 2 y 3 me fermo al ah, girovita 1 2 y 3 ok perfecto vamos andiamo a ayudar vamos a ayudar giro giro giro giro giro giro cambio cambio de lato cambio de lato Cambio, cambio, cambio. Uno, dos y tres. Salgo, salgo, salgo. Uno, dos y tres. Salgo, me enfermo. Uno, dos, tres. Enfermo. Uno. 2 y 3 Estamos elaborando el oblicuo. 1 2 y 3 ah, ja, ja, ja. Habíamos fiñito, habíamos fiñito. Como edeto prima, una vuelta que tú me fa, vamos a fare esto vamos a repetirlo de 2 a 3 vueltas, una y que tú lo fai. Y a la semana, a la semana lo hacemos 2 a 3 vueltas. Mira comando, mira comando, no mancate. Si ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete y chame tu comentario. Eh, Pablo, los ejercicios son muy difíciles, muy fáciles. Y ¿cuál cosa, fachamos velo por ti. Lo importante que tú seas constante. De cuore, Pablo.